Les doy la bienvenida al segundo módulo del curso Comunicar la Biodiversidad. Con Damián esperamos que hayan disfrutado del primer módulo y que lo hayan encontrado interesante e interactivo. Vimos muchas participaciones en el foro y muchos trabajos enviados, así que les agradecemos por eso. Algunos ya deben haber recibido un feedback individual que hemos estado enviando de los trabajos. Todavía nos quedan algunos por corregir y en las próximas semanas eh, cada uno recibirá un feedback individual de su trabajo. En este módulo nos enfocaremos en América Latina y las características de la región. Dedicamos un módulo específicamente a América Latina por, como saben, las características que lo hacen única en relación a biodiversidad y a la vez las amenazas que está recibiendo la región en relación a la biodiversidad. Es por eso que revisaremos las características de la región, el rol que juega la región en las negociaciones internacionales de biodiversidad, por lo que nos profundizaremos también en los actores centrales a nivel internacional en biodiversidad. Y es por eso que contaremos con una especialista en el webinario de la próxima semana que profundizará en estos conceptos y podrá interactuar con ustedes. A la par habrá una participación en el módulo donde esperamos, esperaremos su segundo trabajo en lo que será el módulo y habrá una consigna en el foro donde podrán interactuar entre ustedes y nos podrán hacer cualquier tipo de consultas que tengan. Les agradecemos nuevamente por participar en el curso de Comunicar la Biodiversidad y nos volvemos a encontrar en el próximo módulo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este segundo módulo del curso sobre comunicación de la biodiversidad. Como les anticipó Fermín, este módulo está enfocado en plantear los distintos elementos e instrumentos legales internacionales y nacionales con los que contamos para proteger la biodiversidad. Si hacemos un raconto acerca de los distintos hitos en la conservación de la biodiversidad a nivel internacional, podríamos remitirnos a fines de la década del 40. Por ejemplo, en 1948 nació la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. Pero podemos pegar un salto hacia principios de los 70 con el nacimiento del convenio Ramsar sobre humedales y aves acuáticas. En 1972 se organizó la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo. Allí nace ese mismo año el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se firma la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO y además se eh, firma el convenio internacional sobre el comercio internacional de especies amenazadas. Ya en los 80 tenemos eh, la Convención sobre eh, especies migratorias y en los 90 eh, tenemos bueno, la Gran eh, Cumbre de la Tierra de Río, la Segunda Cumbre de la Tierra, aunque la Cumbre de, tier de la Tierra de Río es la más conocida. Ese mismo año, gran hito para, para lo que estamos estudiando, surge el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Convenio sobre Desertificación. A partir de los últimos años, y con estos instrumentos internacionales vigentes, en los diferentes países surgieron legislaciones de protección del ambiente y de la biodiversidad. Por ejemplo, el caso de Argentina, nosotros tenemos eh, acá una Ley eh, General del Ambiente que fija los presupuestos mínimos de protección ambiental. Tenemos la Ley de Bosques, que protege los bosques nativos de todo el país. Y tenemos la Ley de Glaciares, eh, que protege eh, estos ríos helados que tenemos eh, muchos en la cordillera y están permanentemente amenazados por la presión de las industrias mineras. Actualmente está en debate si el gobierno nacional va a presentar un proyecto de reforma de la ley de glaciares que flexibilice la protección ambiental que tienen hoy. Eh, además, nuestros países tienen eh, diferentes políticas y acciones, por ejemplo, estrategias nacionales de lucha y control contra las especies exóticas invasoras, eh, protección de especies amenazadas, además, políticas que tienen que ver con eh, la conservación de la biodiversidad mediante la creación de áreas protegidas, ya sea en, eh, en el territorio en el suelo, eh, o en el océano, áreas marinas protegidas. Entonces, vamos a discutir esto qué políticas nacionales tenemos. Eh, además, a la hora de pensar políticas de conservación de la biodiversidad, tenemos que tener en cuenta dos principios legales que suelen estar presentes en nuestras legislaciones. Uno es el principio de prevención, que tiene que ver con actuar cuando se tiene certeza de que determinada acción va a generar un determinado problema o daño ambiental. Y el segundo principio es el de precaución, que se impone incluso cuando no tenemos certeza de que el daño ambiental va a producirse o podría producirse a mediano o largo plazo. Esto permite que cuando hay algunos elementos que permitirían suponer que el daño ambiental podría llegarse a, a generar en algún momento, la legislación atiende esa, esa situación por este principio de precaución y tiene un fin cautelar. Frena la acción de la cual podría sobrevenir un problema ambiental, aunque no se sepa bien si se va a generar o no. Eh, no quiero terminar este video sin mencionar eh, algo que pasó en los últimos días. Eh, terminó ayer, lunes, de hecho. La semana pasada... Tuvo lugar la sexta reunión del IPBES, que es el panel intergubernamental científico normativo sobre biodiversidad eh, y servicios ecosistemas. Es similar al panel de expertos sobre cambio climático, pero enfocado en biodiversidad. Eh, más de 500 expertos, más de 500 científicos de todo el mundo eh, presentaron cuatro reportes regionales que dan cuenta del progresivo eh, daño a la biodiversidad y la naturaleza que las acciones humanas están generando y que estamos llegando a puntos donde incluso no solo las futuras generaciones están amenazadas, sino las generaciones actuales. Es un urgente llamado a la acción, un urgente llamado a políticas de conservación y protección de la biodiversidad en todos los países. No podemos dejar de, de tener en cuenta ese ese llamado de los científicos, porque nos dan la evidencia científica de la progresiva destrucción del ambiente en los últimos años. Es el recurso inicial, vital, para determinar nuevas políticas, eh, porque las actuales no están funcionando, dicen los científicos. Bueno, espero que les eh, sea de provecho este módulo. Les mando un saludo a todos y todas.